Vale, en directo en 5, 4, 3, 2... está pasando? Dos no sé. Hola compañeros, aquí en un nuevo reportaje de Wizzy News de la NTV Award de Los Santos. Aquí tenemos a dos ciudadanos nuevos que nos hemos encontrado medio de la calle. Hola señores! ¿cómo se llama ustedes, señorita? Hola, hola, buenas, buenas. Eh, bien, bien. ¿Y usted? Pero cómo se llama? Me llamo... Pero, me llamo Bonnie Eh, perdón, me llamo... Oye, me llamo igual que yo, qué bonito, encantada Te llamas Bonnie, entonces, ¿y usted, señorita? Es es ese porcento, es macho ibérico es que, es que tuve un accidente anoche y estoy mal de la cabeza Ah, vale, se llama Ada, muy bien ¿Y usted, señor? ¿Macho ibérico? Símbolo del de alfa Me llamo Joe, pero... pero... Bueno, no, no quiero saber Muy bien, señor Joe, no quiero saber nada de apellido Y... <ríe> no. ¿A qué se le dijo usted? Yo? No... no no quiero decir la televisión Ah, vale, es, es, es... un espía, un espía ¿Y usted, señorita? Pero... Pues, eh, yo tengo una empresa de cajitas eh. Hago cajas sorpresas para las mujeres Mm, También conocidas como dilatadores y desconsoladores, ¿no? Vale, aquí tenemos a una señorita que sabe manejar el cotarro, ¿cómo llenar un buen potarro. ¿Cómo darle placer? Qué bueno, qué bueno. Bueno, señorita, ¿y usted qué tal? ¿Cómo le gusta toda la vida? ¿Qué tal la vida en la ciudad? Pues bien, me gusta, me gusta más que bien, venga, hay mucho sol, bueno, a veces llueve. Pero mejor que en Birmingham, ahí ¿eh? llueve todo el día Muy bien, muy bien, entonces lo que más le gusta de la ciudad de Los Santos es el tiempo, ¿no? Por lo que veo Sí, sí, el tiempo mm. ¿Y su negocio va bien? ¿Va popa? Diento en popa Bien, bien, bien, bien, bien. ¿Y usted señor cómo le va su negocio? ¿Algún dato que le gustaría compartir aquí con Los Santos? No Ay, es oso que un... salado Bueno, pues usted señorita, porque parece que tiene donde más te ¿Cómo? Bueno, y usted señor, ¿no le gusta nada de la ciudad, entonces? ¿A mí? Todo ¿Cómo todo? ¿Pero específicamente qué más le gustan? ¿Las mujeres? ¿El sol? ¿Los hombres? Uh, no, no, ¿La no. ¿Ella? Ah, que son pareja. ay, que nos hemos encontrado con Romeo y Julieta de la ciudad, Dios mío Una espía y una vendedora de consoladores no, pero ¿Eso, es, les... eso es un mensaje subliminal ¿eh? ¿Puede no, ser que usted señorita haya montado la empresa porque le falta cariño de su marido? ¿Y usted señor no se da cuenta de que ella ha montado la empresa de consoladores porque falta caña Alfa Centauri en su hogar? Joder, no había pensado en eso. Creo que me ha abierto los ojos. Ahora me puedo ir. <risa> a ver, pues, señorita, ¿algún mensaje que nos quería compartir aquí con los, los ciudadanos de los Santos? ¿Algún mensaje? Sí, oh... sí, sí. Para, para todos los hombres que trabajan todo el día, no desatiendan a sus mujeres. Pero. No es verdad. A ver, que es un mensaje para todos los hombres que trabajan, no específicamente para ti. Bueno. Muy bien, muchas razones. ¿Y ustedes, señor, algún mensaje que les gustaría compartir aquí con los ciudadanos? Mm. Pórtense bien. No y fuman. Pórtense bien. Ni consuman drogas. No sé. Y no consuman drogas. Parece el típico lema de un He-Man. Pues nada, señores, pues aquí hay todo dicho. Por todas ¿Qué partes. Más, qué más. Mamá mía, aparte de ser espía es esquizofrénico. Lo, es, tiene el pan completo, señor. No, pero. Joder. Pues nada, pues aquí un, un día más y un reportaje más. Un Ay, saludito también. Ay, una para reportarle. Mira, mira, viene corriendo para hacer el reporte. Otro día más. Hasta la vista. Hola compañeros, bienvenidos a un nuevo directo de Whistle News NTV Awards en Los uh, Santos. Venimos aquí a hacer un reportaje a todos los ciudadanos de, de la ciudad y nos hemos encontrado a un super médico, al señor, ¿cómo te llamas, Cuapetón? Stomix. Stomix. Stomix, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Bienvenido, bien. justo acabo de venir de una salida, un accidente de tráfico, y he venido aquí por medikit. ¡Ay, mamma mía! En stomach, salvando vidas como siempre, corriendo, saltando. Y bueno, Stami, ¿alguna cosilla que nos quieras comentar? Bueno, aquí las instalaciones de esa planta están un poco precarias, porque tenemos que curar a la gente en las camillas de hacer autosias, pero bueno, se asustan un poco. Ya, claro, es normal, pero bueno, usted seguro que con su talento y su simpatía seguro que los tranquiliza con su buena verbo ¿verdad? No, porque se asustan mucho. Cuando ven las máquinas de cortar huesos y todo eso, se asustan. Pero bueno, los dormimos un poco. ¡Ay, pobrecito! Bien. Bueno, problemas del primer mundo, como dice mi madre. Bueno, y usted, aparte de salvar vidas y todo, ¿a qué más se dedica? ¿Qué aficiones tiene? Pues me gusta ir mucho en moto, pero últimamente lo estoy dejando porque... es algo que tenía accidentes. ¡Mamma mía! ¿Cuántos accidentes ha tenido usted? Pues esta semana, pues... Me han ya por lo menos cinco veces, ya. Cinco veces, uff. Aquello ya una rodilla, más que una rodilla, ya tiene un, una pierna de Robocop, ¿no? Sí, soy biónico. <risa> pues muy bien. Pues, señores, Tommy, ¿algún consejillo que nos quiera dar aquí a, la, a los ciudadanos? Pues que no sacan daño si no hay un MS cerca, porque actualmente estamos cortos de plantilla. ¿Ya con una reclamación quiere hacer? No, no, no. Estamos bien. Perfecto. Pues vale, pues muchas gracias. Pues aquí un reportaje más gracias a Stomix que nos ha ofrecido conclusiones de que hemos sacado el reportaje. Y que Aquí con cuidadito valorar nuestras vidas, que es lo más importante que hay en el, la ciudad. Y sobre todo agradecerle encarajadamente a los señores estatales como Stomix que nos salvan las vidas. Aquí un beso y nos vemos en el siguiente reportaje. Hola, ¿cómo están ustedes? Aquí un nuevo directo de reporteros de Weasel News, Name TV Awards de los Samsung. Aquí tenemos a un nuevo compañero que nos lo hemos encontrado aquí trabajando y obrando aquí en el campito. ¿Usted cómo se llama, señor? Hola, mi nombre es Narco, aquí uno de los taladores aquí. Ay, muy bien. ¿Y usted qué trabaja aquí en los taladores? ¿Y qué más se dedica? Bueno, yo por ahora soy talador, señor. La maderica. Señor, entra, señorita, por usted, ¿eh? Señorita, perdón, es que estaba yo un poco despistado. Perdóneme, señorita. Ya le he dicho, aquí con las maderas para arriba y para abajo, aquí a ver si le damos de comer a los churros. Que me ha dado Ay, miedo. Pero no seas timidillo, muchachos. Que me ha dado miedo. ¿Cómo sé aquí es el mío? Que me ha dado miedo, es que he escuchado algo por ahí de los pumas. Pues como les decía aquí, a ver si hacemos un poquito de dinerillo para esto de los churrumbeles, ¿sabe? Que ahora mismo viene el verano. Y a la mujer, si no la sacamos de vacaciones, aquí me tiene la... Ya usted ve, ¿no? Con las manos que tengo. tiene man? mano. las mano Vaya, manos que llevo yo. Mano de trabajador, como tiene que ser, hombre? ¿Para levantar el país? Bueno, lo que haga falta. Aquí estamos. Trabajo muy tranquilo. Un poco duro, sí, pero tranquilito. Oiga, ¿hay alguna experiencia, anécdota que nos quiera compartir? Bueno, yo tenía una experiencia arriba en el monte, en el norte, donde voy a lo, a lo del Pino. Por una noche, una noche tarde estaba yo por allí. Y de repente, ¿sabe usted? Empecé a escuchar unas pisadas y unos ruidos raros. Pues, ¿sabe usted? Era un puma y me comió. Tuve que ir corriendo dice? al hospital porque me hizo un cristo, ¿sabe usted? Y, y eso sí a mí... Me, mi única experiencia que yo he tenido, así un poco fuerte, ¿sabes? El único accidente así que he tenido yo. Y bueno, me ha manado la mano ahí con la puertilla del camión, pero eso no es nada. Por lo demás, tranquilo, la verdad. Un trabajo tranquilo, algo duro, pero aquí me tiene. Mire qué brazo. Y las manos. Mira, bien, bien, bien, bien. Bueno, ¿y algún mensajito que quieres dar a los ciudadanos de Los Santos? ¿Alguna recomendación? ¿Algún mensaje? Bueno, yo quiero saludar a mis compañeros taladores, me gustaría saludarlos a todos, al alcalde de esta ciudad, que esto es una maravilla de ciudad, ya ve usted, estamos muy contentos en esta ciudad, yo y mis compañeros, yo hablo por mí, yo por lo menos estoy muy contento con esta ciudad, y a esa gente que me puede oír, no sé, que se anime hombre a entrar a esta ciudad, que esta ciudad es una maravilla, Aquí tenemos trabajo de talador, de lo que quiera. Y si no quiere trabajar, pues a la vuelta por la ciudad, que es muy bonita. Y nada. Bien, bien, bien. Pues nada, pues aquí un reportaje de parte de Bonnie, reportero de Wizard News, MTV Award, Los Santos. Ya saben, Gracias. como moraleja final, si algún día te comes un puma, ponte salsa picante para por lo menos tener algo de sabrosura. Y por los demás, sí. tened cuidado, cortamos la transmisión.